Muchísimas gracias, Francis. Muchas gracias, Raquel. Precisamente, el tema que yo tengo en esta mañana que quiero compartir con ustedes es sobre los pronunciamientos del presidente Danilo ayer, mientras acreditaba algunas eh, embajadas internacionales aquí en el país. Y también lo que pronunció el expresidente Leonel Fernández, referente al mismo tema. Y yo quiero que producción me ponga nuevamente lo que el presidente dijo acerca de la delincuencia en el país y las razones que él eh, esgrime por las cuales están pasando tantos hechos de violencia en nuestro territorio. Vamos a escuchar al presidente, por favor. ¿No está listo todavía, productor? Bien. Bien. Cuando lo tengan listo me avisan. El asunto es... Está listo. Bueno, oh, está listo. Vamos a escucharlo. Estas cosas suceden y, y, y yo eh, me identifico con la población de Salama, acá, que se que un crimen de él, pero en, en, en general la tasa de homicidio en la República Dominicana ha descendido en un 33% en la última en la, en la gestión. De 24 que nosotros lo encontramos, está por debajo de 15. Pero, cada vez que se produce un acontecimiento como este, la población se alarga con razón. Porque son, son, son, son actos criminales que suceden, que afectan a, a sectores de la población, que dejan mujeres eh, eh, sin, sin marido, que dejan niños sin padres, que ponen a, a muchas madres en situaciones difíciles. Y a nosotros nos preocupa tanto como a ellos. El problema es que son actos que están sucediendo en, en diferentes puntos del país, que tendríamos que tener una fuerza, que tenga un, un, un policía un guardia en cada hogar del país. Son productos de, de, de las contradicciones que se dan en el centro de la sociedad, son, son, son actos que tienen mucho que ver con, con el delito. En la República Dominicana tenemos también un grave problema, y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. No, pasan, no pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de, de, de, de ex convictos.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 y lo tira al zafacón para volver. Eh, presidente, tenga cuenta que el que usted tiene atrás, si usted se comió el tiburón podrido, se come una ballena, el que está detrás de usted. Pero vamos a analizar lo que el presidente dijo. Primero, gracias porque habló, porque casi nunca habla, parece que le, le tienen prohibido hablar. Le va muy bien el pero silencio. Pero muchísimas gracias porque hablara el presidente a un tema que afecta tanto a la población dominicana. Es decir que ya sabemos cuál es su visión sobre sí, el problema. ya la sabemos. Y Precario. al pronunciarse, ya los dominicanos sabemos que tenemos que seguir comprando hierro para arreglar, eh, proteger nuestras viviendas, seguir poniendo cámaras de seguridad, seguir poniendo alarmas seguir comprando armas, seguir pagando guardianes privados, seguir con todos los códigos de seguridad y lo que puedan blindar su vehículo. Ya eso entonces lo sabemos. Y que esos son costos adicionales a, al costo de la vida aquí en República Dominicana. Y cuando él habla que la criminalidad ha disminuido, que él la recibió en 24 y que está en un 15, le está tirando... Eh, la culpa al, al expresidente Leonel Fernández, ahí también. Pero solamente parece que ha bajado en sus libros, en sus estadísticas, igual que las estadísticas del Banco Central. Y cuando él se refiere que la mayor gravedad que tiene este país con los asuntos de delincuencia es por la cantidad de criminales que recibimos a diario, aquí en República Dominicana. Para que usted tenga una idea, el promedio que se recibe a diario son seis y no son todos criminales. En el 2018 se recibieron 2.001 deportados de Estados Unidos, de diferentes eh, países europeos, Islas Panamá, Puerto Rico, puede pasar con el cafecito, que hace falta, hace falta. Para estos temas sobre todo. Sí, 2.000. Buenos días. Buenos buenos días. días. 2001, un deportado llegaron a la República Dominicana Gracias. en el 2018. Y quiero decirle, señor presidente, Gracias. que estos deportados tienen una edad estadística, que la mayoría de ellos... El 98% las edades que tienen son de 25 años a 67 años. De 25 a, 17, a 67 años, señalar algo, Julio. Y, y, hay, y hay mujeres. Sí, sí, muy pocas, muy pocas. Eh, no pasa de un, 4, de, de un 7% la cantidad de mujeres. Y estas edades entre 25 y 67 años es, la, es el 98% de los deportados que llegan. Y los índices de criminalidad que aquí se dan, la cantidad de crímenes y homicidios y violaciones y asuntos que aquí se dan, están registrados desde 17 años a 34 años, en más de un 80%. Lo que quiere decir que hay que sacar una gran parte de eso que llegan. Otra cosa, señor presidente, el 40% de esos deportados que llegan aquí, llegan por narcotráfico, por asalto, por robo, por violencia familiar... El 40%. Ahora, el 25% llega por riñas, violaciones, falsificaciones. El 35% viene aquí por violaciones a las leyes de migración, leyes de tránsito que violan, que están indocumentados allá, que violan falsificaciones de documentos, más de un 45%. Apenas el 45% que tiene que ver con lo que usted dice. Y, señor presidente, de esos 2000, un, un deportados que llegan, menos de 800 de ellos fueron por asunto de narcotráfico, para que lo pueda entender en números. Y sé que muchos de ellos no son narcotraficantes, criminales, como hay muchos que tienen, la, que tienen el, el, el, el paquete completo. Y que no se puedan reinsertar aquí en la sociedad, hacer actividades y que no se le tome en cuenta como si fuera eh, una lepra. Claro, y de esos que fueron condenados allá y purgaron su pena y que son convictos, criminales y esto y lo otro, no llegan a un 7%, señor presidente. Si usted lo pone en, en, el, en, en el 2018 que solamente llegaron 2001, esos no llegan a 100%. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan al país, los recibe migración y lo lleva a Jaina, a un departamento que tiene. Ahí está la DNCD, ahí está el DNI, ahí está el J2, ahí está el CESA. Y todas esas instituciones lo fichan, lo fichan, ¿eh? a menos que paguen grandes sumas de dinero y burlen esa ficha, que también se hace. Que no Ahora, hay que, no, mira, que no hay que burlarla En que el sentido po Porque tú tienes un procedimiento Que la Procuraduría ofrece Para levantar esa ficha Porque usted no tiene Esas personas no tienen delitos mm. Computados en República Dominicana No Ahora, no. de todo ese total que tú has dado Arrojas algo importante Que dentro del Porcentaje Los que tenemos que tomarlo en cuenta por posibles eh, comportamientos criminales que se puedan continuar aquí, porque es eso. Sí, sí, sí. Ahí es un iba. 7% apenas, tú dices. Sí, sí. Ahí Dice iba. la estadística. Sí. Que no qué? llegan a 100. No, no, no llegan a 100. Es decir, que el, todo el resto pueden ser reinsertados sin problema. Sí, sin problema. Es decir, que vamos a tomar un, en cuenta que la autoridad no puede seguirse desprendiendo y tirando la bola para adelante y achacándoselo a otro, cuando tiene en sus manos la responsabilidad de gobernar. Claro, claro. ¿Qué sucede con los presos del país? De 18 a 40 años está el 78% de los presos del país. Por lo tanto, hay que sacarme a los que, lo que llegaron aquí, casi a todos. Porque el promedio de los que llegan aquí es de 25 a 67 años. Y los presos del país están dentro de 18 a 35 años. Otra cosa, señor presidente, después de que todos esos organismos los reciben, supuestamente ellos le dan seguimiento, le dan seguimiento. Pero ¿qué ha pasado con los niveles de criminalidad aquí? Desde el 2005 al 2018 van 30.700 muertos violentos en las calles dominicanas. Un promedio por encima de los 2.167 muertos por año. Como si fuera una guerra, desde el 2005 al 2018, ¿Y de esto, más es, de 30.000 muertos de jóvenes dominicanos. Y de esos autores, ¿hay que tienen la, la ficha de que fueron deportados? Muy pocos, Entonces, muy pocos. Entonces, está, está tomando el caso por otro lado, yo diría. ¿Qué sucede? Cuando él le atribuye al narcotráfico, pero esas entidades están bajo su poder, esas entidades están bajo su tutela, todas esas entidades del narcotráfico, que lamentablemente... También eh, la, la, la, la, la tildan como que son la culpable, como que solamente es el culpable el narcotráfico. El culpable, es el señor presidente, y el expresidente Leonel Fernández, que también dijo que el narcotráfico eh, son de las principales partes culpables de tanta criminalidad. Digo, ahí es, es que se el, genera más. Es la deuda social, la deuda social que hay en el país. Más de 20 años, ustedes van a cumplir 20 años en el poder. Y esta, este país tiene una deuda social atroz. Nuestros jóvenes tienen muy pocas oportunidades, muy pocas. Y de una manera u otra salen a, a vivir, a, a delinquir, a hacer lo que sea para sobrevivir. Sin esto están justificando esas cosas, porque son actos criminales y no hay por qué justificarlo. Ahora, somos todos responsables, especialmente ustedes, con 20 años gobernando este país, Ahora en agosto. Malgastando. En agosto de este año. ¿cómo? Sí. Pero Fulvio. Malgastando. Eh, realmente, mal invirtiendo. Realmente la incidencia del narcotráfico en la República Dominicana y la inclusión de narcotraficantes internacionales y ser nosotros puente es verdaderamente un eh, antro de, de, de, de violencia. Claro. Es decir, no, no tanto estar paralelamente que hay una sociedad que se va. Mellando se va cayendo por la falta de oportunidades, por esa seguridad que debe dar el Estado, por esa seguridad social bien dirigida, porque ahora mismo muchos trabajadores o muchos que han muerto en esfuerzo no reciben sus pensiones los familiares. Aquí hace falta régimen de consecuencia, aquí hace falta un Estado de Derecho, aquí hace falta inversión social, mejor calidad del gasto, y que cambie directamente la calidad de cada dominicano, la calidad de vida. Eso es lo que hace falta aquí, señor presidente. Inversión en la gente, de calidad, antes de estar buscando culpables. Porque los mayores culpables son ustedes. Porque ahí están la mayor cantidad de todo lo que hay, alimañas que hay. Ahí están los corruptos, ahí está la impunidad, ahí están los narcotraficantes, ahí está todo. Y usted sabe dónde están.